Otra información conforman el Comité de Defensa del Sistema Único de Salud. A la cabeza de las organizaciones sociales, mientras médicos y gobierno trabajan en cuatro mesas de técnicas municipios, por su parte preparan y se preparan para el Seguro Universal de Salud desde la gestión 2015. El de determinó la conformación de un Comité de Defensa del Sistema Único de Salud. Ha conformado un Comité de Defensa en tema de sus que es tema de salud, que 51% que no nos beneficiamos y gracias a la política de nuestro gobierno y al trabajo de las organizaciones en diferentes cumbres departamentales y nacionales ya está tomada la decisión y también nosotros como organizaciones vamos a defender que esta implementación única de salud que, que lleve adelante y que se promulgue y que se aplique en el año 2019. Tras la reunión entre técnicos del Gobierno y el Colegio Médico, el sector afirmó que se plantearon propuestas y observaciones que serán remitidas al Gobierno hasta el lunes primero vamos a mandar nuestra propuesta, la propuesta va a ser analizada por el eh, Ejecutivo y evidentemente, si es que van a ser aceptadas nuestras observaciones y van a aceptar primero que se respete eh, lo que significa la parte legal, vamos a continuar con el siguiente paso, que serían las cuatro mesas técnicas que nosotros también hemos planteado, en los cuatro pilares fundamentales, financiamiento, financiamiento, la parte legal y el respeto a la normativa lo que significa la infraestructura y recursos humanos. Por su parte representantes del gobierno consideran importante la participación de todos los sectores en las mesas de trabajo donde se espera se llegue a importantes conclusiones. Creemos que es fundamental que todos los partícipes de los que son el sistema de salud puedan traer sus aportes, no, no hay dueños que, seamos, que tengamos dueños absolutos de la verdad, creo que la participación de todos es fundamental y con las propuestas que es muy y han sido eh, gran parte de las propuestas presentadas ahora por, por el Colegio Médico, por el Consejo Médico, son coincidentes con nosotros. Eh, vemos más coincidencias que diferencias y, bueno, nos toca construir y estamos eh, dispuestos siempre a poder hacerlo en conjunto y en consenso, ¿no?